No vale. Qué idiota. Todo mal, muchachos, todo mal, la neta. No güey. No mames, qué p. Ah, no chingues a tu Hansa Bandita, bienvenidos a un nuevo Gameplay de Skate 3 Sorry banda, no he podido deshacer las pinche Sesión que, que ya había creado, pero te creo que también está chido, ¿no? Como estar jugando Acá, y agarrando el pedo en vez de estresarnos De empezarlo desde cero, pues la idea Aquí va a ser como, está chilling La neta, de aquí a que igual sale ya El Skate 4 o Skate Punto O algo así, como que le habían llamado Pues seguir como haciendo gameplays, pues igual ya Cuando esa madre salga, pues ¿Qué tal que mejor la jugamos ahí? Y ahí ya comenzamos Desde cero, ¿no? Había estado guachando como Varios videos, como que banda hacía retos y pedos así, como de pues no sé, spots difíciles o como cosas acá chidas. Pero pues no, no, no, ahorita no nos vamos a clavar en ese pedo. Mejor vamos a jugar acá pues, leve, pacíficamente. Y ya, pues acá vamos viendo qué pedo, ¿no? Creo que ahí está chido. Ojalá que se escuche bien. Que de hecho, la neta quiero comprar un brazo más chido porque este no, pues no está como que tan a gusto. Pero pues lo que hay ahorita, ¿no? Ah, de hecho, pues compré estos audios. La neta estaban chidos ahí en Amazon. Acá ya se la saben. Te lo estoy a los estoy quebrando los 6 estrenando. El otro día apenas llegaron, los conecté y vi que sonaban chido, pero pues no los había usado chido y aparte estamos estrenando intro, güey. También pongan ahí en los comentarios si se les hizo chido o qué pedo, ¿no? Pues no sé, a ver qué estará bien hacer, güey. Vamos a ver un mapa de desafíos. Carrera a muerte, carrera en la azotea, la ruta escénica, más rápido que el agua, persecución, plan, plan, plan ruta peligrosa. No sé, pero Zanja Mortal suena chido. A ver, ¿qué es esa madre? La neta no, no me acuerdo. Esa es de Carrera de la Muerte, creo que es como que vas en chinga y tienes como que ganarle a los vatos. La neta no me acuerdo bien. Está Flex Skateco contra Deluxe. ¿Quién se suspende? Verga, wey. O sea, a ver si no la cago. La neta no me acuerdo bien qué pedo. Pendejo, güey. Siento que lo estoy haciendo medio culero, güey. La neta. Me he este pedo, ¿no? ¿Qué? ¡No mames, güey! ¡Levántate a la verga! ¿Vale, verga, qué? Okay? Posición 3 de 6, güey. La neta, no... Bueno, igual subió algo, güey. La neta, pues no está tan culero, pero pues no, no me tiene como que, que tan orgulloso esta mamada. Mm. A ver, vamos a ver qué otra mamada hay. Carrera a muerte. O la sea, ruta peligrosa suena como que debería estar chido, ¿no? Me voy a traer en cuenta quién es <ríe> No mames, mucho money ese bien de la verga Contra el Eric Coston Creo que es Eric Coston y este Ay, Quién es este otro pinche imbécil, güey Sobres, güey Quítate a la verga, perro Mames, güey, qué pedo bien lento acá. No mames, güey. Levántate a la verga. Se sí, ha verga, este hijo de su puta madre me se ventaja. Lindo cabeza, güey. No mames, güey. Levántate, pendejo. Bueno, ya. Segundo lugar, vamos con estos güeyes. Va lindo. Güey. No mames, estoy bien idiota, güey, qué pedo. No mames. No, no mames, güey, neta. Acabó, no sé quién se ha acabado. No vale, de verga, güey, este pedo, güey. No mames, ¿qué? Segundo lugar. Pues chale, güey, es que... No, mames, la neta es horrible, pero sí, como que estoy bien verde para esta madre todavía. Yo me acuerdo que antes se me hacía bien fácil esta madre, estaba chido, pero pues no, mames, está un chino sin, sin jugarlo, güey. Vamos a hacer uno más, un, otra carrera de la muerte, o carrera muerte, güey. Estará bien. A ver, sensación de velocidad. La neta, no, no recuerdo bien cómo eran esas madres, pero... Pues ya la última, la última, nada más para cerrar este gameplay, para no acá hacerle tanto de pedo. Creo que era Rick McCrank, ¿no? El güey anterior. El de Girl. Y ahora toca contra Hesh. Ah, cabrón, la neta, esa pinche marca no, no lo ubicó, güey. A ver, pítense la verga, pinche... todos. Pss, no mames, pendejo. Pítense la verga. Pendejo, no mames, sí. Qué idiota, güey. Sí. Todo mal, muchachos, todo mal, la neta. Está doliendo cabeza, está bien machín. Sí. No, no mames. Y no paso, güey, vale verga. Nah, güey, todo mal. Sorry, banda El mejor pinche gameplay de la historia de Game. ¿No okay, crees? De Skate 3. Nada mames, me aún así en segundo, güey. No algo cabeza. ¿Y creo que. ¿Lo puse de nuevo? Chale. A ver. Es una nueva oportunidad para volver a reivindicarme, más bien para reivindicarme. Esta madre, güey! Qué pedo. Sorry, onda. Es que esa madre, güey. Yeah, todo culero, güey. Todo erizo, güey. Dame nada, dame nada, a nada, güey. La verga. No mames, güey. ¿Qué? ¿Qué verá, güey? ¿Y ahora? Ya ah, chingada qué, güey? No, a la verga, vamos a reiniciarlo, güey. Ya, güey, esta va a ser la última que vamos a hacer por esta ocasión. Si funciona, chido. Si no, ya, la a ver, güey. Leros. No, güey, no mames, pinche madre, güey. We. Todo mal, güey. No, güey. No mames qué pedo, güey. Ya he puesto el primer lugar, güey, sin valer verga. Este hijo de la verga ya pasó. Al No mames. No chingues a tu perra madre, güey. Todo mal, güey. Todo mal, güey. ¿Qué pedo es con esta mamada, güey? ¿Está en modo fácil o qué, güey? Puto pinche fracaso, güey. La neta. A ver, bueno, al menos me dieron otras 12.500 tablitas vendidas. No, raza, definitivamente hoy no es el día, güey La neta, sorry, güey Pinche gameplay bien cool Eres libre de escribir cualquier clase de pendejada Ahí en los comentarios Y la neta, güey, estoy consciente de que no, no, no estuvo chido Pero pues también quería como que seguir acá practicando Porque si no, pues la neta, nunca vamos a avanzar, ¿no? Pues nada, si te gustó, que lo dudo Escribe ahí en los comentarios Comenta F, F en el chat Por apoyo, suscríbete No lo comparte, la neta, está bien, ojete esta madre wey. A menos de que te quieras burlar, ahí sí, compártelo Nos vemos en el siguiente video, recuerden que los campeones no usan drogas, vámonos.